problemas de fuerzas. ¿Qué veremos? Problemas variados de fuerzas dinámica y estática. Y por último una invitación a nuestra escuela Dance en Educación. No siendo más, ¡comencemos! Veamos el primer problema. Problema número uno. Una grúa desplaza un bloque de 500 kilogramos. Determinar la fuerza del cable de la grúa si el bloque sube con una aceleración de 0,5 metros sobre segundos cuadrados. Entonces tenemos lo siguiente, podemos ver que aquí se encuentra la grúa en la cual mueve este bloquecito que tenemos acá. Entonces, nos, para ello, importante mirar qué fuerzas interactúan acá, Como tiene una cuerda, en este caso tiene una tensión y tiene el peso. Entonces, hacia arriba vamos a tener tensión y hacia abajo tenemos el peso, entonces tendríamos peso abajo por el bloque y la tensión iría hacia arriba, entonces planteemos la sumatoria de fuerzas, como estamos hablando en el eje Y vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración, ¿por qué? porque nos están dando el valor de aceleración entonces, teniendo esto en cuenta, ya sabemos que tenemos que plantear esta ecuación, o sea, que se encuentra en desequilibrio. Ahora, miremos qué es positivo acá. Es positivo la tensión, o sea, que es positiva, T. ¿Y qué es negativo? ¿Quién va hacia abajo? El peso, entonces sería menos W, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. No olvidemos que el peso es masa por gravedad, entonces reemplazamos acá. Esto sería 500, que sería la masa que nos dan, kilogramos. Esta la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, la masa que es 500 y la aceleración. Ahora, esto que está, lo vamos a efectuar la multiplicación, nos quedaría 4,900 y acá nos da 250 newton Ahora, como esto está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. No olviden que las unidades de la tensión, como es una fuerza, es el newton. Sumamos estos dos valores y nos da que la tensión es igual a 5150 newton. Este es el valor de la tensión que ejerce esta grúa para poder levantar este bloquecito. Aunque si lo vemos bien es un bloque un poco grande. Veamos un siguiente problema. Problema número 2. Se le aplica una fuerza de 450 N a un resorte de forma horizontal y este genera una elongación de 0,05 metros. Si su constante de elongación es de 3000 N por metro y su masa de 12 kilogramos, determine la aceleración del resorte. Entonces, tenemos lo siguiente: aplicamos una fuerza. Y aquí está la fuerza de elongación. No olviden que el resorte intenta recuperarse. Entonces hay una fuerza hacia un lado y la fuerza del resorte. Entonces teniendo esto en cuenta, veamos acá. Sumatoria de fuerzas ya sería en el eje X. Es igual a la masa por la aceleración. Entonces sumatoria de fuerzas en el X igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas interactúan? Pues tenemos que es la fuerza menos la fuerza del resorte, y esto es igual a masa por aceleración. Reemplazamos la el resorte, que es K por X, y ahora reemplacemos los valores. Tenemos la fuerza que nos dan, que es 450 N, la constante de elongación, la elongación, que es 0,05, y la masa de este cuerpo, esta, esta tiene una masa de 15, 15 kilogramos y la aceleración es nuestra variable a encontrar, entonces multiplicamos esto y nos queda que esto da 150 newton, 450 menos 150 newton, esto es igual a 15 kilogramos por A, efectuamos la resta y esto nos da que esto es 300 newton y esto es igual a 15 kilogramos por A, ahora esto que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, nos quedaría 300 dividido 15. Y esto nos daría 20 metros sobre segundos al cuadrado. Esta sería la aceleración que se está generando por el movimiento de estas dos fuerzas. De esta forma resolvimos este siguiente problema. Antes de continuar al problema número 3, quiero que hagamos un pequeño paréntesis. Quiero invitarlos a que conozcan nuestra escuela en Educación. En ella podrán tener todo el acompañamiento que necesiten en toda la parte de nivel, tanto escolar, primaria, secundaria y, por qué no, temas de universidad. Para saber más, pueden ver todas nuestras clases virtuales personalizadas, también nuestros cursos virtuales, y si están preparándose para el IFES, pueden hacer un cruce de preparación para el IFES que les permita subir y sacar muy buenos puntajes. Si quieren conocer todos nuestros servicios, no duden en contactarnos a nuestra página www.dansteneducacion.com.co ¡Continuemos! Problema número 3. Se tiene un cuerpo en una mesa si su fricción es de 100 N. Y el coeficiente de rozamiento es de 0,1 determine la masa del cuerpo. Entonces tenemos este siguiente caso. Tenemos que aquí hay una fricción, la sería FR, una fricción. Y no olvidemos que está la normal. Entonces, sabiendo esto, sabemos que la fricción es coeficiente de rozamiento por la normal. Podemos reemplazar. Tenemos que la fricción es 100 y el coeficiente de rozamiento es 0,1 como eso está multiplicando lo pasamos a dividir 100 dividido 0,1 nos daría 1000 1000 newton quiere decir que la normal vale 1000 newton ya hemos encontrado el valor de la normal pero miren que nos piden la masa del cuerpo quiere decir que el ejercicio todavía no está terminado vamos a determinar esa masa ¿Cómo lo hacemos entonces, ya tenemos lo siguiente. Acá hay una sumatoria de fuerzas en Y que es igual a cero. ¿Y esto es por qué? Porque el cuerpo solamente está reposando, o sea que tenemos la normal y tenemos el peso. Aquí nos encontramos en equilibrio. Entonces, normal menos el peso va a ser igual a cero. Nos interesa solamente el eje Y porque nos piden hallar la masa. Y sabemos que el peso es masa por gravedad, como esto está restando lo pasamos al otro lado a sumar sabemos que tenemos la normal y que es igual a masa por gravedad despejamos la masa, tenemos la normal que es 1000 newton y la gravedad ahora como esto está multiplicando lo pasamos a dividir quedaría 1000 dividido 9,8 metros sobre segundos al cuadrado dándonos como resultado que la masa es 102,04 kilogramos. Esta es la masa de este cuerpo que tenemos acá. Ya hemos encontrado el valor que nos pedían. Ahora vamos a encontrar el último problema de aplicación de fuerzas. Veamos determine la tensión del siguiente cuerpo que lo soporta una cuerda diagonal Entonces tenemos lo siguiente vemos acá el cuerpo nos dan que la masa es 5 kilogramos tenemos una tensión y nos dan un ángulo que es de 30 grados nos piden hallar este valor en este caso nos piden la tensión entonces recordemos que podemos encerrar esto de esta, de esta forma esto nos daría un triángulo rectángulo y podríamos ver que esa sería una tensión Y, ya que es en el eje Y, que iría también hacia arriba. Y lo mismo ocurriría en este lado. Entonces, esta sería la tensión Y. Si lo vemos de forma paralela, este valor debe ser el mismo aquí o acá. Y abajo, pues vamos a tener el peso, la tensión Y y el peso. Entonces, primeramente encontremos esa tensión Y, ya que la necesitamos para encontrar lo que nos pide el ejercicio. Entonces, este Y... Si vemos, hay una relación trigonométrica, seno de 30 grados, que es lado opuesto, en este caso sería TY, sobre T, lo podemos expresar de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo de inclinación. Ahora, como esto está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, quedándonos T por seno de 30. Y seno de 30 nos da 0,5T. Quiere decir, que TY equivale a 0,5T. Ahora veamos el balance de fuerzas en este punto. No olvidemos que ya encontramos TY en función de T. Ahora, como el cuerpo se encuentra colgado, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, esto sería TY que iría hacia arriba, entonces pues sería TY, menos el peso, hemos encontrado TY, 0,5T, no olviden, y vamos a despejar acá, entonces TY es igual a W, reemplazando nos quedaría 0,5T es igual al peso, que es la masa, que es 5 kilogramos, por su gravedad, no olviden que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicamos y esto nos da 49 newton. Por último, solamente nos falta pasar este término a dividir. 49 dividido 0,5 nos da 98, 98 newton. Esta es la tensión que está ejerciendo este cuerpo al estar elongado, en este caso estirado, de esta forma, por este ángulo de inclinación. Con esto damos por concluido el tema de problemas de fuerzas y concluimos el contenido del curso de fuerzas. Si tienen alguna duda y quieren revisar los conceptos anteriores pueden hacerlo para que fortalezcan toda esta parte de tanto de dinámica como de fuerzas. Muchas gracias y esperen la próxima semana.